829-451-3381 sí. es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. A propósito de eso, Amado, hay que uh -huh. decir que José Laluz, eh, el comunicador eh, o Ajá. el dirigente del PLD, como sí. la gente le quiera tomar, sí, sí. ambas cosas le, le, con su propuesta aparentemente le va a ganar al sistema porque vi que ayer el presidente Luis Abinader anunció que le va a colocar un brazalete electrónico a los eh, potenciales agresores. José La Luz tiene como cuatro años o seis años hablando de botón de pánico, que es un, un dispositivo que a, avisa, que alerta a la sociedad cuando el posible agresor está eh, se Bien. está acercando a la víctima. Pero naturalmente eso tiene que ser en función... De una serie de, de, de la creación de un perfil primero Bien. que permite identificar al posible, al potencial agresor. Porque no Bien. todo el mundo es igual. Ahí hay, ahí hay uno, unos bemoles que hay que ver al sí. paso. Bueno, miren, eh, el tema de hoy básicamente tiene que ser el tema de que un día como hoy, hace cuánto, 40 años. No, no, más, 60. 60, 60. 60, 70 60, años. 60. 60. Fallecieron de manera trágica eh, las hermanas. Patria, Minerva y María Teresa en un apartado paraje de Puerto Plata eso fue como por Luperón cerca de Luperón, Puerto Plata eh, ellas viajaban creo que a visitar un familiar enfermo, algo así y entonces fueron emboscadas iban a ver, iban a ver los esposos que estaban presos ah ok, ok sí. eh, fueron, fueron emboscadas y en esa emboscada se simuló un accidente luego se determinó que fue muerte uno de los abogados de la parte civil fue un franco macorizano de ese caso, no sé si ustedes lo sabían. El doctor Damaso Antonio, el licenciado Damaso Antonio Guzmán, fue el que tenía su oficina ahí donde está ahora la Asociación Duarte de Ahorro y Préstamo, que oferta las mejores tasas de interés para... <ríe> eh, eh, Damaso Antonio Guzmán, el, el licenciado Guzmán, fue parte, junto con otros abogados, eh, incluyendo creo que a Jorge Blanco Eran parte de la, la parte civil de ese caso Él no era penalista, era civilista Pero era muy amigo, además su origen es alcedense Era muy amigo de la familia Y por eso se incluyó en la defensa de esa familia en ese caso eh, En el día de hoy vamos a hablar de la no violencia contra la mujer en honor a las hermanas Patria Minerva y María Teresa, asesinadas en estas condiciones que dije, por la tiranía de Trujillo. Eh, eso de alguna manera provocó una alta indignación, al igual como habían provocado otros acontecimientos, pero este fue muy grave. Así como el hecho de querer utilizar el nombre de Trujillo primero, antes que Dios, era lo que eh, fue una de las cosas que indignó a la iglesia, y eso fue lo que hizo que la iglesia de alguna manera se cruzara de brazos ante los aprestos de, del tiranicidio, eh, no fue que ayudara al tiranicidio, pero no, no, no se metió en el asunto. Tenía un papel pasivo. Exacto. Entonces, eh, indudablemente que... Vamos a ver si tenemos a Mecho ya. Todavía no tenemos a Mecho. Bien. Mira, eh, eh, Carolina. Sí. es bueno, es importante destacar que muchos dominicanos eh, lo saben que a raíz de, de este asesinato, de este cruel y vil asesinato a las hermanas Mirabal o las mariposas, como se le conocía en su momento, eh, pues eh, surge la iniciativa y eh, luego de su muerte, pues, de conmemorar esta fecha, eh, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional. ¿Qué se busca con esto? Pues erradicar y crear políticas que realmente que funcionen para de alguna forma minimizar todo lo que sea violencia en contra de la mujer y todo lo que es la violencia de género. Me parece que sí, ya tenemos... ya, ya tenemos a Mercedes Ortiz, alcaldesa bueno, sí, del sí. municipio de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, con nosotros, mi querida Mecho, mi, mi maestro, ¿cómo un está placer mi, para mí. ¿Cómo está mi hecha alumna? Te veo siempre hermosa. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludar a todos los amigos televidentes. Agradecer la oportunidad de poder levantarnos hoy. Y antes de partir hacia la misa que conmemor conmemoraremos en el día de hoy en la Iglesia San Juan Evangelista, pues compartir con ustedes este día histórico que nos, nos ha correspondido a nosotros vivir como provincia, como municipio de Salcedo. Como mujer me siento enaltecida de poder decir a nivel nacional e internacional que nací en la misma tierra de las hermanas Mirabal. Que todo el que ha creado un legado colectivo vive por siempre y ellas marcaron ese precedente. De que lucharon por la democracia, derramaron su sangre para que mujeres como yo pudieran alzar sus voces. Y yo pienso que el mayor legado que ha quedado de todo esto es el nivel de compromiso, es el nivel de empoderamiento que ha quedado en el corazón de nosotros. Y que independientemente de que hayan pasado 60 años, hoy lo recordamos como el primer día. Yo no tuve la oportunidad de vivirlo. Eh, personalmente, pero soy una estudiosa de la historia Una mujer que ha decidido Pues levantar el legado histórico y cultural Del municipio de Salcedo Y que lo hemos asumido como una bandera Y hoy se celebra a nivel nacional y mundial Declarado por las Naciones Unidas El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Y esa semilla se sembró en Salcedo esa semilla está impregnada en todos los mirabalenses y creo que las mujeres de Salcedo tenemos un gran compromiso y un gran reto con nuestro país, un gran reto con la historia, un gran compromiso con el legado de las hermanas Mirabal. 60 años en donde de manos de un tirano pues fueron vilmente asesinadas las hermanas Mirabal ver tres mujeres emprendedoras, que su único eh, delito pues fue el haber creído en vivir en un país libre, en un país democrático. Y creo que eso nos ha quedado a nosotros, que todos los salcedenses podemos decir que llevamos la libertad como bandera y que es el norte que nos caracteriza a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. De verdad, que el día de hoy es un día muy importante para el mundo, pero creo que para los que hemos nacido en Salcedo y tenemos ese sentimiento en el corazón, pero además tener una doble condición de ser mujer y de ser la autoridad del pueblo que vio nacer las hermanas Mirabal, eso nos genera un mayor compromiso a nosotros y así nos sentimos. Magnífico, Mecho. Yerjan La Antigua te va a hacer una pregunta, adelante. Alcaldesa, buenos días. Buenos días. Placer tenerla con nosotros. Entiende. El honor usted, sí gracias. Entiende usted que existen actualmente en la República Dominicana políticas efectivas para evitar la violencia contra la mujer? Bueno, ciertamente hemos avanzado porque no podemos negar que se han ido generando políticas y que la ley está escrita y mi maestro, que es un gran penalista, tiene conocimiento de lo que estamos hablando. Ahora, yo lo que pienso es que las políticas se han creado. El problema está en la ejecución de las políticas. Todos los gobiernos que hemos tenido han trabajado para la erradicación de la violencia. Ahora, ¿qué compromiso como sociedad hemos asumido independientemente de las autoridades? Yo creo que debe ser un compromiso compartido y el día de hoy debe llamar la atención porque crear leyes que hayan políticas o no, quizás no marcaría la diferencia. La diferencia estaría en que nos sensibilicemos todos. Yo decía que mi condición de alcaldesa, vemos 19 alcaldesas, y ahora soy la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas. ¿Cuál es mi reto? Hacer que los demás alcaldes del país generen política de género, pero sobre todo que se empoderen como alcaldes, que se empoderen como hombres en función a la política de género, porque no es o sea, no existiría diferencia de que las políticas estén creadas de manera escrita y que no las ejecutemos. Entonces yo pienso que es una combinación de la formulación de políticas efectivas, pero también de la sensibilización de nosotros como ciudadanos. Acabamos de ver un caso de un senador, pero ese ese es el común denominador que estamos viviendo. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un vecino, pero es el tema del compromiso las órdenes de arresto, nosotros hemos luchado desde Salcedo, hemos protestado, a veces nos hemos sentido impotente porque nos vemos hasta fastidiosa. Cuando hemos exigido frente al Palacio de Justicia, hemos marchado en San Francisco de Macorís, que el profesor lo sabe, sí. en el Palacio de Justicia, tratando de sensibilizar a los jueces, porque son hijos de una madre, tienen hijas, pero cuando te toca, te duele, pero cuando le toca a otra, lo ves que es más sencillo y lo ves en tu condición de abogado. Entonces esa es la parte que debemos de ir sensibilizando con los jueces, con los abogados, con todos los actores de la sociedad, todos los actores del sistema, porque no sirve de nada que el gobierno genere políticas cuando los actores fundamentales no están sensibilizados y terminan siendo nuestros propios verdugos. Entonces mm. yo pienso que ahí radica el problema, no en la formulación de políticas. Bien, magnífico. Carolina Medina te va a preguntar algo. Buenos días, alcaldesa. Qué bueno escucharla y, y escuchar las posiciones que asumen y algunas de las cosas que han ido realizando. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, en la provincia de Hermanas Mirabal, ¿cuál es el ambiente, cuál es la energía que se siente, cuáles son las actividades que se van a realizar hoy? Y destacar un punto que usted decía que a veces nos vemos hasta molestosa cuando eh, de manera constante se ve a diferentes mujeres, diferentes sectores de la sociedad civil encabezados por mujeres para eh, ocupar eh, o que se les dé oportunidades en diferentes aspectos. Eh, es muy interesante ese punto porque hay que ir dejando de lado que se vea como que estamos molestando o buscando crear espacios que tal vez no nos competen o que, o que no hay... estamos pidiendo algo que no nos corresponde, que es simplemente un no derecho. Okay. Adelante. Bueno, eh, en el caso nuestro, eh, hoy nos abocamos a la conmemoración, o a la celebración de la Santa Misa en honor eh, a nuestras heroínas, que es un tema que todos los años se conmemora en la Iglesia San Juan Evangelista. A la salida de la misa pues tendremos la rendición de honores a cargo del de Ministerio de Defensa de la República Dominicana, eso será, la misa será a las ocho y media, uh -huh. la rendición de honores será a las nueve y media. A las diez tenemos el alto homenaje en la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde contaremos con la presencia del presidente de la República, de funcionarios del gobierno central, así como todas las autoridades municipales y provinciales de nuestra provincia Hermanas Mirabal, así como uh -huh. la Fundación Hermanas Mirabal, que es quien encabeza todos los actos protocolares en el día de hoy, por ser quien lleva la bandera y la voz cantante de lo que a través de la historia pues hemos eh, conocido sobre el legado que han dejado nuestras hermanas Mirabal. Ya de, pues, se ofrecerá pues, la ofrenda floral justo en el museo, que será antes de iniciar el acto, y ya de ahí en adelante pues, la familia y la Fundación Hermanas Mirabal Tendrá otras actividades en el marco de nosotros como autoridad. En el día de ayer participamos de una protesta cívica frente al Congreso Nacional exigiendo el cese de la violencia, eh, el cese de las garantías económicas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad de la mujer. Y a las 3 de la tarde, pues en el ayuntamiento municipal ayer, pues hicimos un acto similar con una eh, presentación de una exposición fotográfica denominada 60 años del crimen eh, pueden disfrutarla está en todo el alrededor del ayuntamiento municipal de salcedo esta es una acción de la oficina para el desarrollo de la mujer con el apoyo del CIPAF. y nosotros obviamente como autoridad siempre al frente de, de que la gente recuerde nuestra historia y de que vivamos cada minuto cada momento y cada escenario que nos ha tocado vivir esas son las actividades ...que tenemos en el día de hoy. Okay. El Ministerio de la Mujer, en nombre del gobierno dominicano... ...está encabezando el acto protocolar conjuntamente con la Fundación Hermanas Mirabal... ...y estaremos ahí como mujer y como autoridad comprometida... ...pues siempre de frente y asumiendo este día histórico... ...que nos ha correspondido en la historia y que nosotros siempre hemos dicho... ...que más que el discurso, siempre con nuestras acciones pues llevaremos a cabo hasta el último día de nuestra gestión, pero sobre todo hasta el último día de nuestras vidas y nuestra condición de mujer. Bien, al final quisiera dejar eh, en el aire una reflexión tuya, Mecho, porque a la pregunta que le respondiste ayer, Jan, decía que hemos avanzado. Ahora, yo te Así, pregunto. Pero lo que nos falta es más. Exacto. ¿Qué nos falta, Mecho? ¿Qué nos falta hacer para que este día tenga una significación o la significación que nosotros hemos querido darle a este día? ¿Cuál bueno, es tu opinión? Mi mensaje final es a las mujeres, a que nos empoderemos, a que asumamos compromisos, a que como las hermanas Mirabal se atrevieron y ofrendaron sus vidas, no permitamos que nos corten las alas, al contrario, que volemos más altos, más alto, pero que eso será en la medida, que asumamos verdaderamente un compromiso, un discurso acompañado de nuestras acciones y que... En cada uno de los escenarios que nos corresponda como ciudadano, como autoridad, como sociedad civil, que accionemos de manera responsable. Hay que trabajar de manera intensa para la sensibilización de los actores del sistema, porque creo que acompañado de las políticas implementadas para eliminar la violencia de género, debe haber una sensibilización intensiva para los actores del sistema, para que juntos, podamos combinar y llegar a la meta que cada una de nosotras hemos soñado y que como sociedad aspiramos que haya una igualdad entre hombres y mujeres en función a los compromisos, pero también a los derechos en nuestra sociedad y que hayan más mujeres participando en espacios de poder, en espacios de toma de decisiones, porque es desde ahí donde podemos insertar el verdadero cambio. Bien, gracias. Muchas gracias, Mercedes. Mercedes Ortiz, señores, alcaldesa del municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. Ustedes han podido ver eh, sus opiniones, una mujer que está muy clara con relación a lo que significa este día, lo que la mujer hasta ahora ha logrado y lo que tendrá que lograr en el futuro, como dice ella, que luchará hasta el último minuto de su vida. Qué bueno, te felicito. Me siento orgulloso de haberte, Un tenido, de haberte tenido en mis aulas. ¿eh? Un abrazo, querida. Gracias por su enseñanza. Feliz día, feliz día y que un tenga un día exitoso en esa celebración. Nosotros Así. seguiremos acá. Así Vamos que ya tú sabes, a tu orden siempre. Cómo no, pasa buen día. Y ustedes, amigos, escucharon a esta magnífica mujer, alcaldesa de eh, Salcedo. Creo que nosotros, eh, a través de Mecho, ¿verdad?, tenemos, y, y muchas mujeres como ella que están en empoderada a ese nivel. Por eso al final decía, ella quisiera que todas se empoderaran. Sí, ¿Eh? así es. Eh, sí, sí. No, he destacar eh, el conocimiento amado y el empoderamiento que tiene la alcaldesa de Salcedo en representación es. de las mujeres de, de, de la ciudad. Qué bueno, y así como ella necesitamos más mujeres que tomen la iniciativa de unirse a los diferentes sectores eh, Que puedan representar a las amas para ir abriendo unos caminos A propósito del Día Internacional de la Mujer Vamos a presentar, a <ríe> saludar a nuestro querido amigo <risa> <risa> <risa> Ahora sí que está con nosotros Él me hizo un guiño sí, Eso fue... Eso, eh. Eso fue un relajo, eso, eso fue para picarte el amor propio, a propósito del día internacional del amor. No lo dijiste bien. nada. <risa> sí, es mi día bueno, también, mi día, porque yo creo que debemos de... El, el hombre ha debido de, de re recordar siempre a su madre, a sus hermanas, sí. a, sus a, a sus hijas, sí. que son mi, mi, mis tesoros. Sí. Y eso trae consigo un estado de conciencia del hombre sí. claro. y del verdadero hombre. Y para quienes aún tienen eh, como relajo o, el, o usan el relajo, mi camisa hoy viene <risa> un tanto Rosa. rosada. Pero y me decían, eso es que tú tienes una condición muy personalizada. Claro. Que está claro, que no saben claro. quién, pero está claro. Pero eso no tiene nada que ver realmente los colores. Eso es, sí. lo hemos estigmatizado nosotros. Así Buenos es. días a todos. Gracias al Padre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Mira, amado, sí, gracias, eh, Francis, ya muy días. breve ahí, sí, muy sí, breve. Y sí, eh, cuando Francis hablaba de, de, de como hombre, eh, ese respeto que deben de tener hacia las mujeres, el hecho de ser hijo, de ser hermano, de ser tío, eh, hay un refrán que usan muchas madres que dice, si los hombres supieran los trabajos, lo que uh -huh. conlleva traer una vida... Eh, uh -huh. O sea, llevar en su vientre una vida traer al mundo a los caballeros y a las damas también sí y todo sabe, el proceso sí de eso. Si todas las personas que ¿Sena? son más ha todo ese bien. proceso todo ese proceso que se da para la formación para que sí. estén ustedes acá y demás aunque en principio es conjunto de los dos verdad porque sí. sin uno no es posible el otro pero sí. la mayor parte la asume la madre pienso que eso es eh, indiscutible Mira, yo he tenido los los dolores no de... la tocaran ni con el sí. pétalo ni con Sena. el pensamiento es, señores es, el hombre que no reconoce que que es débil, que la mujer sigue siendo el sexo fuerte. Las mujeres aguantan en silencio, nosotros estallamos, nosotros no tenemos resistencia como la mujer. Y hay muchos hombres que creen que son los lo matatales. ¿Qué tú haces cuando llega a tu casa? Te sienten en un huevo y te quitan los zapatos, ellas se meten a la cocina, papá. Así es. <risa> Esa es la diferencia. Eh, sí. Pero eh, el hombre de hoy también ayuda en la casa. ¿Sí? Sí, sí, sí, claro. Y debe de ser compartido. Así Entonces es. yo ayer me tocó sin que nadie me lo pidiera, vi, vi que le era necesario fregar. <risa> y fregó y fregué que pero bien. ayer no no cada vez que pero anoche cuando llegué porque cuando eh, estamos hablando de que eso bat, debe ser una rutina me pero va, de... me va acá. pero la verdad es que eso tiene que ser una muchachos? rutina no soy, no va yo voy a tener que mira yo voy a tener que mira yo voy a tener que traer un padre no es poner el ejemplo del día de ayer lo hace siempre yo voy a hablar con yo pregunto si solamente Carolina. fue ayer, él entonces, estaba callado y ahí se le prendió el bombillo. Sí, está bien, está bien. Eh, no, no, no, ninguna pose. Uh, tú, tú puedes... No, no, yo estoy diciendo que si solamente fue Mira, ayer, entonces, habla con no, Rogelio. No, hay un problema. Yo voy a tener hay que, que hay hablar con Rogelio para que me mande la mochilita, <ríe> con compadre de piedra. Eh, hay, que, los... hay que fregar. Eh, atención, hombre, hay que planchar. Claro, claro. Hay que pelar los víveres, como, como dicen y fíjate en, en, en el campo. Algo. Amado se ríe, Amado, como Mira. que no es muy dado. No, no, yo soy un planchador espectacular. A mí me gusta planchar. Y yo no tengo problema con. Yo donde quiera quiera me invitan me invitan no, a donde ser. quiera que me invitan a que le planche en pantalón o una blusa. Yo no plancho donde quiera que me invitan a también. <risa> <risa> es decir, <risa> que hay una serie de tabúes o sí. prejuicios eh, que incluso hasta en momentos que, que he dejado, Adrede, que Vianel lo haga, me siento mal porque no he debido. Es un asunto de... de, de ambos, una responsabilidad mutua. Y no lo digo de ahora, es decir, en los inicios. Yo siempre recuerdo que siempre hemos tenido una, un compartir. A mí eso no, no me molesta. Incluso hoy día, después de la pandemia, que hay algunos hombres que han tenido que, que, que ayudar en la casa. No, que la palabra no es ayudar. Eh, no, la que palabra no es ayudar. Su rol, porque si porque ambos cuando, trabajan, sí. Y cuando dices eh, ayudar, asumes no. como que es un compromiso bueno, totalmente esto, de sí, okay. pero fíjate una cosa. Cuando Teremos yo me refiero que en esta pandemia que algunos hombres han entendido. Han, han, han asumido, asumido el rol de, de, de hacer que quehaceres del lugar. Eso. Porque estaban ahí es y, y esas cosas. Es decir, que a diario se debe refrendar lo que significa esa relación y ese compartir familiar porque es lo que yo decía ayer quizás nosotros los que estamos en lo, entrando a la media vida a las 50 y, la, y, y lo demás somos una clase privilegiada que tuvimos la oportunidad de ser criados con, sí. con un estilo y una forma que son eh, verdaderamente los rituales más interesante que hemos, porque fíjate, yo los re, todos recordamos nuestra niñez en las condiciones que lo hacíamos para esta época, Navidad y todo eso. Cada etapa, pero fa, figúrate tú una sociedad que se alegra cuando va la, la sexy, ¿cómo que se llama? La, la de la puesto, perversa. La, la perversa. perversa. Es una diferencia del cielo a la tierra. señores, la cuestión decir? es que creo que se ha enfocado mal eh, qué cosa eso es una opinión mía verdad sí, sí, pero lo el que, tema, que, que ah, okay. tema de la violencia contra la mujer tú te, primero, te refieres a propósito de la pregunta del día sí okay. mire primero con relación a lo que tuvo que ver con el caso de las hermanas Mirabal que es el referente en este caso fue un crimen político sí fue un crimen político básicamente y la sociedad tiene sí. que saberlo y tiene que entender eso fue un crimen político era por una posición política que no ella, de género. Que, que ella exactamente no de género y en el si se quiere, en el 90% de los casos Las muertes no son por género Normalmente son por cuestiones pasionales Y por eso es que tenemos que tratar de enfocarlo ¿Y por qué pasa eso? También en un alto porcentaje Porque esos hombres o mujeres ¿eh? Porque hay mujeres que han matado a su pareja sí. ¿Qué pasa? Están enfermos una gran parte de ellos están enfermos, entonces si la sociedad no lo, no lo estudia, si la sociedad no le da seguimiento, ¿cómo puede resolver el problema? Solamente eh, poniendo ese titular que tenemos ahí, no violencia contra la mujer, un enfermo Bien. entiende eso, no lo va a entender y por tanto no va a haber un resultado positivo con relación a, a esto de la violencia. Bien, nuestra pregunta del día, ¿cree usted que se han aplicado que existe en República Dominicana políticas de prevención de la violencia contra la mujer? ¿Hay políticas a su juicio? Vamos a ver qué dicen nuestros Ay, amigos Yerian a través de la red social WhatsApp. Adelante. Mira el número. Aquí nos compartieron algo, un link, ¿verdad? El Big Boss. El número que termina en 7171. 71, nos envía aquí, bueno, pues una postal de buenos días. Y Tomás desde la Rivera acaba de borrar su mensaje. La gente aún no ha comenzado la participación activa del programa, eh, pero ahí está. Sería bueno preguntarle a los caballeros si han asumido eh, ese rol en el hogar eh, de, de colaboración mutua, así como en la parte eh, laboral de trabajo que se entiende que la dama debe de ayudar ya en estos tiempos porque sí. la concepción ha cambiado. Asimismo, el caballero, como hace Francis Yerjan Amado, eh, deben de entender que el compromiso del hogar es de ambos, no solo de la mujer que tiene que fregar, que limpiar, que cocinar, que no es malo que usted le enseñe a sus niños eh, que esto es una responsabilidad de todos, de todos en el hogar, desde el más pequeño al más adulto. Hágase usted esa pregunta. Así es.